Mi nombre es Wellington Rafael Manzan Sánchez. ¿Cuál es la situación? La situación es que el 27 de febrero a mí me agarraron en la avenida Libertad. ¿Quién te agarró? Me agarró la policía. Eh, me detuvieron, eh, no me pidieron papeles ni nada. Simplemente dijeron, montenme. ¿Tú ¿Sí me entiendes? Entonces yo les pregunto que por qué. Pues si yo ando legal, que, ¿cuál es el motivo? Pues nada, me llevan, me llevan al cuartel. Me pusieron, dije que estaba en la famosa carrera, sin yo estar en la carrera, que me tuvieron, dije que en la carrera, me pusieron a mí. Entonces, enviaron el motor para Santo Domingo. Eh, allá, eh, me dijeron primero de que, que el papel de aduana, se, el papel de aduana estaba ahí, entonces, eh, después me dijeron, ven el lunes, cuando fue, hace, volví de nuevo, volvíme el lunes. Nos tenían de allí para acá, con un divareo, lo que es que no querían entregar el motor. Ajá. El cuñado del hermano mío eh, habló con, con uno que, que está allá en aduana, se llama Capitán Pantaleón, Ajá. y el capitán queri, que, quería la suma de 40 mil pesos, ¿tú me entiendes? Entonces yo digo que ¿por qué hay que pagar por algo que está legal? ¿tú me entiendes? Entonces eso es lo que está sucediendo, que ellos no, no quieren entregar. El motor está legal. Piensa proceder tú legalmente ante estos. Claro no, hay que imagínate, porque tienen que devolverle el motor. Porque no es un motor, es un motor que está por la ley. ¿Qué tipo de motor es? Es un trial. El, el motor fue comprado en Agencia Bella, Santo Domingo. Okay. Entonces tú me dices que tiene toda tu documentación. Todo, eso está todo hay video, ¿no? completo. Hay un video, también cuando me detuvieron que se ve que no fue ninguna carrera, yo andaba normal como cualquier ciudadano y andaba con todos mis documentos.